Son signos del envejecimiento de la piel. Son producidas por la pérdida o la falta de colágeno, de la gina, de ácido hialurónico, que son células necesarias en la piel para darle más firmeza, más elasticidad al tejido. Pueden aparecer de forma prematura si es que no hay un cuidado adecuado y se expone a muchos factores que van a desencadenarlas o acelerarlas. Y hay ciertas zonas donde es más, más propensa la piel a tener líneas de expresión, como el entrecejo, las patitas de gallo, la frente, las áreas peribucales que son alrededor de las comisuras labiales y otras zonas en realidad en todo el rostro pueden aparecer las líneas de expresión. Los factores que influyen en la aparición de las líneas de expresión está principalmente el sol, que es el principal causal del envejecimiento de la piel. También tenemos a la deshidratación, que es la pobre ingesta de líquidos, la falta de ciertos nutrientes, minerales o antioxidantes que son necesarias o necesarios para tener una buena salud de la piel, el tabaco y los contaminantes ambientales o las toxinas que se encuentran en el medio ambiente que pueden alterar nuestra piel. Las líneas de expresión se pueden prevenir protegiéndonos del sol, teniendo una correcta hidratación, una buena alimentación, haciendo masajes ascendentes en el rostro para tonificar la musculatura y pensando en esos casos, Naturale, Baiteoma, ha creado a Ageless, una excelente crema antiarrugas basada en tres proteínas Ake Snake, matrixil y colágeno Ake Snake lo que va a hacer es relajar el músculo y evitar que se contraiga por lo tanto va a reducir la aparición de las líneas de expresión puede utilizarse tanto de día como de noche y tiene excelentes resultados en corto plazo mi recomendación tanto para hombres como mujeres es que prevengan las líneas de expresión desde etapas iniciales como con un buen estilo de vida el Teoma Lifestyle y el uso de nuestras cremas de las líneas naturales. Ageless es una excelente recomendación que va a prevenir la aparición de las líneas de expresión y si ya las tiene, las puede corregir. Así que recuerde que con Teoma vive bien.